Bueno, hola Paula, aquí te traigo, te voy a hacer una breve explicación de lo que es derecho y moral. Según el, el conocimiento que yo he adquirido para mí, tanto el derecho como la moral van encaminados a regular la conducta humana. La diferencia está en que el derecho pertenece al terreno de la ética, de lo ético está fundado sobre ideas éticas y el derecho inspira hacia la moral la moral es hacer con los demás tal cual como yo quiero que hagan conmigo un ejemplo claro de moral sería un texto bíblico que dice dar acceso a lo que es de César y a Dios lo que es de Dios en este caso sería no hagas con los demás lo que no quieres que no, no quieres que te hagan a ti. Entonces, la moral es eso, hacer con los demás tal cual como yo quiero que hagan conmigo. Si yo quiero que me saluden, primero debo saludar. Eso sería moral. Un acto inmoral sería, por ejemplo, quitarle el celular a mi prójimo. Eso es inmoralidad cuando a mí no me gustaría que, que, que alguien venga y me arrebate mi celular entonces la moral la moral es eso hacer con tu prójimo tal cual a como quiero hacer con tu prójimo tal cual a como yo quiero que ellos hagan conmigo y el derecho pertenece al terreno de lo ético fundado sobre ideas éticas y va encaminado a regular la conducta humana y, e, e inspira para que eh, inspira a la moralidad, para que haya moral, entonces no se confundan, entre, no te confundas entre los dos conceptos entre moral y derecho, moral, actividad humana, eh, eh, hacer con los demás, perdón, lo que quiero, que hagan, de tal manera que yo quiera que hagan conmigo, o sea, tú tienes que hacer con tu hermano, de, de tal modo, o sea, si tú quieres que te este trate bien, trátalo primero tú bien a él, si tú quieres que no te quiten tu celular, tampoco se lo quites a los demás es morales. Un acto inmoral sería arrebatarle eh, los bienes a otro cuando no quieres, no quieres que te quiten los tuyos. Y el derecho va encaminado a regular la conducta humana dentro de un Estado. Pero, eh, se, se enfoca más que esto, la visión del derecho es regular todas las actividades que se realizan dentro de un Estado. Bueno, ese es el concepto que te tengo entre moral y derecho. Moral, hacerle bien a los demás para que hagan asigno contigo y derecho actividad humana. Bueno, eso ha sido, ha sido, perdón, ha sido todo por hoy. No olviden de comentar y si te quedas con duda me lo puedes dejar en la descripción del video. Igual ahí está mi número de WhatsApp. Chao.